Muchas gracias Ariel. Vamos a continuar entonces con la siguiente propuesta eh, que tenemos en la lista. Es la propuesta LAC 2021-5. En su versión 2, el título de la propuesta es Actualización de definiciones de usuarios y sitio final. Invitamos a Jordi a presentar la propuesta. Recordamos que tienes 18 minutos para presentar la propuesta. Adelante Jordi, cuando tengas la presentación. Bueno, esta propuesta es eh, la versión 2. Eh, la habíamos presentado ya creo que fue en el evento de Montevideo, si no me recuerdo. Ahí está. Eh, hay una hay una sección en, el, en, en, en la parte de, de políticas de, de la CNIC eh, que habla de, de, de, de, de, de cuestiones que hay que ir resolviendo en el manual de políticas y una de las cosas que intenta hacer esta propuesta es precisamente resolver los conceptos de ISP y usuario final como se menciona allí eh, además eh, y esto es quizás la parte más importante de esta propuesta y es aclarar eh, que efectivamente They Usuario final y sitio no es lo mismo y que perfectamente un usuario final puede tener múltiples sitios. Esto es una realidad eh, que además, si cabe, es eh, mucho más importante con el despliegue de, de IPv6, eh, y especialmente con las asignaciones directas por parte de la CNIC eh, a usuarios finales. Eh, también en la propuesta lo que busca es eliminar eh, una sección de distribuciones de IPv6 de, de LIMS a ISPs. ¿Por qué? Porque a diferencia de IPv4, en el que sí que es relativamente habitual que haya un ISP grande que dé direccionamiento a pequeños, en IPv6 esto no es factible técnicamente. O si se hace, esta mal hecho. ¿Por qué? Porque en IPv4 tenemos NAT y esas direcciones se están escondiendo y puedes hacer multihoming, pero en IPv6, si el ISP pequeño no tiene direcciones propias, va a tener que renumerar toda su red si cambia de ISP, con lo cual es totalmente absurdo y contraproducente para eh, Entonces, ese es ISP totalmente pequeño. para ese y ese eh, como digo, la definición de usuario final y de sitio está totalmente mezclada hoy en día. No tiene ningún sentido cómo está redactado. Probablemente esto viene de una política de IPv6 que se hizo a nivel global y que se adoptó en todos lo RIR y que en ese momento se, se, se veía IPv6, digamos, como más cercana a IPv4, pero hoy en día tenemos clarísimo que esto no es el caso, no es una situación real eh, y, y es una de las cosas que pretendemos resolver. Un ejemplo muy sencillo podría ser un banco que tiene una red MPD eh, pide como usuario final eh, directo de la CNIC eh, una asignación y asigna un barra 48 a cada oficina. Evidentemente, si tiene una red MPLS, puede que esos barras 48 estén agregados, será lo más habitual y es lo deseable, pero podría ocurrir que en algunos puntos del país eh, no llegue la red MPLS, o dependa de proveedores diferentes y tenga que desagregar algunos barra 48. Y si son barras 48, sí o sí, como mínimo, porque de otro modo no tiene garantizado que, que no esté, esté filtrado no por proveedores que estén en el claro, camino, ya no su proveedor de tránsito, sino los proveedores no de, tránsito de tránsito de sus proveedores de tránsito. Lo que busca la política es claridad en todo esto y diferenciar entre usuario y sitio, porque clarísimamente son dos cosas diferentes, eh, a pesar de que hoy está mezclado y parece que funciona, pero hay muchos miembros que hacen consultas, eh, por lo menos a mí me ha ocurrido, diciendo no tengo claro esto, yo solo puedo pedir un barra 48 para toda mi organización y cuando tengo a lo mejor 10 sedes o 12 o las que sean. Bien. Eh, ¿Qué cambios hacemos en el texto eh, para acometer estos estos cambios que, que estoy comentando o, esto, o para cumplir con estos objetivos? En la sección 1.7 hay una definición que habla de sitio final o usuario final. Usuario final eh, además aparece ahí como en user, eh, abreviatura en inglés. Eh, bien, como acabo de decir, no es equiparable usuario final y sitio. Son dos cosas diferentes. Insisto, un único usuario, una única entidad puede tener múltiples sitios. Y estamos hablando de una misma entidad, no entidades diferentes. Eh, entonces, lo que hacemos es que cambiamos el título de esta sección, pasa a ser exclusivamente sitio final y definimos primero lo que son los sitios y agregamos en cada uno de los párrafos a la localización del usuario, para estar claros que no hablamos de un usuario, sino de cada uno de los posibles sitios que tenga el usuario. Ese es el cambio que estamos haciendo aquí, eh, como digo, sin eh, cambiar el resto del texto, solamente agregando a la localización. Eh, además, agregamos una, una definición que hoy no existe en el manual, que es la definición de usuario final. En sí. Es en lo que sería el end user eh, que aparecía antes también en inglés en el título de la sección anterior, eh, tal como está ahora. Y esta definición es que consideramos usuario final al suscriptor o cliente de un LIR de un ISP. Okay? Igualmente, un usuario final es también el que recibe asignaciones directas del ACNIC. Es decir, en una sola definición estamos dando dos opciones. Si es una asignación directa del ACNIC, es lo los usos que ya tenemos en el manual de política, pero si hablamos de un usuario final de un ISP, pues evidentemente tiene una relación con el ISP, una relación comercial, de negocios, la que sea, tiene una relación con Perdón que no cambié la diapositiva cuando estaba comentando esto. Lo dejo ahí unos segundos por si alguien no lo, no lo leyó. Tener que cambiar las dos al mismo tiempo no, no es muy fácil. Bien, eh, comentaba antes que hay un aspecto que en IPv6 no tiene eh, sentido técnicamente hablando, que es que haya ISPs grandes que entreguen direccionamiento IPv6 a ISPs pequeños. Entonces, lógicamente, esta parte del manual de políticas no tiene hoy en día ningún sentido. Eh, ojo, hablamos en IPv6. La sección 4 del manual es la sección de IPv6 del manual. No tocamos la parte de IPv4. ¿okay? Entonces, básicamente, esta sección. Esta se elimina por completo. Eliminada, casi totalmente eliminada. Y luego hay dos ajustes en el 4541 y 4542, si no mal recuerdo, de memoria, efectivamente, son iguales prácticamente los textos que dicen que las asignaciones directas de la CNIC a usuarios finales eh, se realizarán siempre en bloques eh, mayores o iguales a un barra 48 por sitio final. Eh, Vuelvo a insistir en que, ¿Qué implicación tiene esto? La implicación que tiene es que de esa manera, si un sitio final de un usuario final necesita ser enrutado directamente, no va a estar filtrado. Tenemos, digamos, mayores garantías de que no va a estar filtrado en cualquier punto de Internet. Porque, al igual que normalmente no se permite pasar prefijos más pequeños de barra 24 en IPv4, ocurre lo mismo con barra 48 en IPv6. Eso es lo que estamos acometiendo. Un detalle muy importante que no explica al principio es que lo que estoy proponiendo aquí, en realidad, no tiene cambios respecto de cómo opera la CNIC. La cuestión es que esto no está claro para quien va a pedir recursos a la CNIC. Y esto a mí me ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco años por lo menos media docena de veces de clientes que leen el manual y dicen, ah, pero es que la CNIC me entrega solamente un barra 48 para toda mi red, o un barra 46, pero no puedo desagregar. O sea, hay una serie de dudas que intentamos clarificar el texto. No, se pretende cambiar la operativa de la CNIC al respecto. Okay. Quizás este punto en concreto que tengo en pantalla, si un usuario final llega a la CNIC y le pide un barra eh, algo más pequeño que un barra 48, quizás se le estaría dando, pero no es razonable que se le dé. O sea que si, si se está dando este caso, no es lógico que se, que se esté haciendo esa operativa. Bueno, hay, hay varios ejemplos eh, de que estos mismos cambios se han acometido en otros RIS. Eh, ahí tengo la propuesta que en su momento lanzé a Ripe, que hoy no es una propuesta, está aprobado desde hace tres años, si no me equivoco, es que es algo que está eh, en activo, como digo, en otros RIS, con diferentes fórmulas, pero más o menos el cometido es el mismo. Eh, había un par de comentarios, eh, si no recuerdo mal, en la lista, y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con una presentación anterior, que es eh, comentar estos, estos, estos casos ¿no? o estos comentarios. Eh, insisto, lo acabo de decir, no hay un cambio de criterio. El staff ha confirmado que si se piden múltiples barra 48 para un usuario final, eh, porque tiene varias localizaciones, se le van a entregar. Sin embargo, lo que hacemos es establecer claridad en el texto para que quien lo lea, sin necesidad de preguntar al staff, sin quedarse en la duda o sin echarle para atrás esa petición, porque no porque el staff se la eche para atrás, sino porque él está entendiendo que no lo puede pedir, eh, evitemos ese tipo de eh, y luego lo que acabo de comentar de lo mínimo que un sitio final que esté anunciando directamente en Internet debe de anunciar es un barra 48 y un poco más. Eh, creo que con eso, sí, efectivamente, eh, podemos dar paso a Mariana, de nuevo, hago de moderador casi. paso, entonces, a Mariana. Muchas gracias, Jordi. Vamos a invitar entonces a, invitar a Mariela, a Mariela uh, del Estado usted, de la usted, para presentar el análisis, análisis de impacto en cinco minutos. En cinco minutos. La próxima, Jordi, hacemos un sketch contigo, porque era Ariel nada más y ahora tú. La próxima, hacemos un sketch con Jordi. Antes era Ariel y ahora es usted. Bueno, análisis bien, entonces de impacto actualización, la, la, la actualización de definiciones de y sitio final, usuario y final. estos son estos nuestros son comentarios. comentarios, el primero de ellos el primero es el que no vemos apropiado, apropiado que se elimine que se eliminar, la necesidad de, necesidad de una relación de negocios, de negocios o, legal, o, sea o, o legal, sea comercial o jurídica. El segundo es que segundo, no vemos apropiado tampoco que apropiado, se elimine la palabra de internet, internet de internet, proveedores de servicios, creemos que eso da cabida a cualquier otra entidad lugar, intermediaria pueda estar haciendo sus asignaciones a terceros. Reiteramos, reiteramos, que reiteramos que esta propuesta favorece esta propuesta de manera favorece implícita, implícita la creación de nuevos NIRS, reiteramos, reiteramos porque ya lo dijimos en análisis de impacto anterior y creemos que esto se estaría dando sin la adecuada discusión en la comunidad. El cuarto punto que comentamos es que, además de todo esto, no es clara la definición que agrega eh, el autor al final sobre el usuario final. Y... Este comentario es muy importante, eh, lo voy a resaltar y leer más este, lento. En la primera versión hicimos un llamado a que la comunidad se manifestara sobre estas propuestas para ver si esto es un problema más amplio. Bueno, en el momento de hacer, por lo menos, el análisis de impacto no habían llegado estos comentarios. A partir de esta versión entonces no nos volveremos a manifestar sobre esta propuesta y sucesivas versiones hasta que no haya una discusión de la comunidad. Nuestras recomendaciones son no incluir terminología que no se utiliza en esta comunidad como líder y cliente, no son, no son términos que utilizamos dentro de la comunidad y solicitamos al autor eh, Jordi, Jordi, por favor, poner especial atención sí, en el comentario, eh, al comentario en el cinco, número 10. Gracias. Muchas gracias. Esperen que me falta un slide. Sí, y sí. sí, sí, sí, sí, era importante, perdón, desculpe, eh, impacto en el sistema de registro y, otros y, de otros eh, sistemas. Lo que consideramos, consideramos es que no es, que posible, no identificar es posible identificar impactos, impactos hoy por hoy con el nivel actual, actual de detalle, detalle que tiene de la propuesta. Se hace en algún otro momento, pero no con este nivel de detalle. Gracias. Gracias, Mariela. ¿Tienes alguna presentación sí, alguna en respuesta al análisis de impacto? Bien, damos pues, unos minutos. Adelante. Sí, muy bien, entonces, usted tiene unos minutos. Falta que cambien sí. las Falta slides para slides poder verlo. para poder que ¿Sí, verlo? Bien respecto, Bien, respecto del punto 1 no vemos apropiado que se elimine la necesidad de una relación de negocios o legal, comercial o jurídica. En absoluto se ha eliminado. Ni la relación ni su necesidad. Lo que se elimina es de la redacción de sitio, porque esa relación no es con los sitios, sino con el usuario. Y son dos cosas muy distintas, como he mencionado antes. Un usuario puede tener múltiples sitios. En cambio, esa relación es evidente en el nuevo punto 1.8 la, de, la definición de usuario final que es un no suscriptor o cliente, con lo cual no se ha eliminado en absoluto. Lo que pasa es que evidentemente hay que leer a la a propuesta al completo, no a parcialmente a cada, cada, a cada a parte a de los, a los a cambios. No vemos apropiado que se elimine Internet, etcétera. Al contrario, las direcciones IP son necesarias también para redes que no necesariamente están conectadas a Internet, por mucho que no sea habitual. Y por tanto, lo incorrecto es como está ahora el texto, que lo que estaría es prohibiendo de facto el uso de asignaciones cuando no sean redes conectadas a Internet. Conexiones Recordemos que, que en IPv6 no hay direcciones internet, privadas, incluso internet, en una internet, red, en intranet internet, o como lo queramos llamar, eh, hay que, que utilizar BPCs o lo usar usar correcto, lo más correcto es utilizar IPv6 con Google, con, con, okay? con lo cual con, y, con eh, que, Global Unicast Addresses, con un lo cual con la redacción actual en realidad estaríamos corrigiendo un problema que existe, que se puede considerar que existe ahora mismo. Eh, reiteramos, eh, reiteramos que esta reiteramos propuesta que favorece propuesta de una manera implícita la creación de nuevos NIR. En diversas ocasiones eh, en he intentado ocasiones entender del staff está de cómo, cómo está están interpretando esto porque, esto porque yo, por más que, que intento que leer la propuesta de una manera, manera objetiva, yo no yo veo que haya nada que tenga que ver con los NIR ni que cambie esa relación. No habla de ningún tipo de consolidación, solo se hace referencia a una realidad, un mismo usuario, misma entidad, no otras, misma entidad, insisto puede tener múltiples sitios, de hecho, es muy habitual. Y si es la misma entidad, no estamos hablando de múltiples entidades, valga la redundancia, es evidentísimo, con lo cual no hablamos de una, una distribución jerárquica, jerárquica de direcciones de unas entidades a otras. Yo entiendo la preocupación del staff porque yo lancé esta preocupación en el LACNIC de La Habana porque había un caso concreto que era una universidad de, de Panamá que estaba entregando direcciones siendo una asignación de usuario final a una entidad de gobierno diferente. Yo fui el que levantó esto y de hecho recientemente hemos hecho a través de una propuesta que yo también Fui autor, un cambio en el punto 1.9 del manual de políticas que precisamente lo que busca es evidenciar eso y que no se produzca, con lo cual sería bastante contradictorio que yo en una propuesta que acabamos de aprobar recientemente estuviese ahora contradiciendo. Insisto, las propuestas hay que leerlas en todo su contexto una vez que las pegamos en el manual de políticas para que no entremos en esas contradicciones. Además de la anterior, no es clara la definición que agrega el usuario final, no puedo hacer otra cosa que discrepar, ruego que por favor se aclare eso, es decir, si estamos diciendo que es el cliente o suscriptor, no hay más dudas, eh, podemos volver a esa diapositiva si hace falta, si hay alguna duda, luego durante la, el Q&A eh, para aclararlo. Eh, luego, el punto 5 es, en la primera versión hicimos un llamado a la comunidad, el autor ha demostrado el estado. en varios casos, creo que recientemente mandé un email a, a, a la gente de políticas eh, de un cliente de la comunidad que explicaba que no estaba interpretando correctamente el texto. Eh, es un cliente que creo que está aquí, o sea, que si realmente estoy en lo cierto, que salte el micrófono, lo digo, porque es un caso que se ha dado, okay? eh, Obviamente, yo no puedo desvelar quién es, pero el staff tiene conocimiento de ello y no es la primera ocasión en la que surgen este tipo de dudas, por eso hacemos esta propuesta. Cuesta, no por otra razón, porque creemos que hay que aclarar. Y con eso creo con que eso he terminado, que, si no mal recuerdo, que, efectivamente. Sí, ahí es eso es. Muchas gracias, Jordi. Muy obrigado, Jorge. Bueno, vamos a entonces iniciar, vamos iniciar el tiempo entonces, de, discusión abrir para esta de discusión. Invitamos a todos de esta a que participen. En la sala tenemos tres en, micrófonos. En la sala en tenemos Zoom, tres micrófonos. En Zoom, y la sala tenemos tres micrófonos. la la mano. minutos para responder Adelante, Alfredo. Alfredo, con la palabra. Eh, bueno, Alfredo, Alfredo Gustavo, solamente para comentar un, un poco más de, un poco de estadísticas, porque yo ya estoy hablando de libros, que la, la cantidad de, de asignaciones que de hacemos por año en 2006 es más de 700, cercanas a los 1.000, y, y yo por lo menos como presidente de la registro de, puedo decir que ese problema no lo hemos recibido en el área de registro. Para continuar el Alfredo, yo recuerdo... En tiempos recientes, tres casos que, que se me ha planteado y que lo he hablado con el área de registro. Luego, si quieres, te busco los correos en los que se ve que el cliente estaba entendiendo que cuando pedía una asignación como usuario final, solo podía pedir eh, un único eh, bloque y él entendía que era un barra 48 para toda su organización, que de hecho es un poco lo que sugería Ricardo, que había ocasiones es que con un barra 48 se podría, eh, digamos, numerar toda una organización que tenga múltiples sitios, lo cual, insisto, si cualquiera de esos sitios necesita ser enrutado directamente, no es correcto. y conversando con no Okay. Eh, Patara, adelante. Patara, ¿cuál la palabra? Sí. Hola, Ricardo Patara. Yo soy Ricardo Patara. Bueno. Como comenté como en, la lista, en la, está la está lista yo soy contra el texto o sea, hay varios puntos, varios puntos eh, aquí. En una parte me queda claro Numa parte, qual seria a preocupação, a preocupação, na outra parte não. Se, se a preocupação é, é ajustar é o título, de título da sessão, da junta, certo? Porque, sessão porque o título da em sessão é no site e ou usuário final. Se título começa no site ou usuário final, a ideia é que ambas as coisas sejam interpretadas da mesma forma, forma, que da mesma coisa da e mesma a sessão indica e a sessão que é o um usuário final, um final a organização, organização usuário final, e no, usuário contexto final no contexto da no política em, em, que a vem a seguir para, decidir para resolver se a organização é classificada organização, como o usuário como final e qual política, ou política se aplica. La, la problemática então, se aí o problema é esse título, aí for o título, é talvez seja melhor é, remover porque o site, porque o objetivo dessa sessão é que se considera uma organização usuária final. Organização Agora, final. que eu não compreendo eu qual, é não a é, qual a preocupação, não vejo preocupação, um, problema não não sentido, um problema nesse em ajustar, sentido o critério para assinação de IPv6 aos, aos usuários de texto, o texto, é, indica o texto é, aponta que Lack tem que, que 48 para cá em site. 100 Hoje, por um hoje não tem um problema, então, Se a organização hoje justifica que tem que receber mais que barra um 48, porque tem dezenas de ubicações ou insights que sejam chamadas como Pode ser assim, não tem no problema. Sí, me acordé. Me eh, mencionaste Você una política de vive. Aí de fato, um, um, ajuste para um aclarar ajustamento para esclarecer insight, essa questão de insight, mas o critério para justificar mas o, que eu para justificar o tamanho da alocação seria o alinhado que eu já Se a organização justificar que, um que tem que receber mais que 1.48, um está certo, não nada como está sugerido cada insight, cada da, organização insight deve da organização tem que receber 48, um barra 48. Tendría que revisar el texto de Ripe, pero estoy casi seguro que no es así, Ricardo. Fíjate, estoy de acuerdo en lo que tú dices. El problema. Déjame terminar, por favor. Estoy de acuerdo contigo en que el problema eh, básico es que el título es incorrecto. Pero si cambiamos el título sin cambiar el contenido para que diga que puede haber múltiples sitios, queda, digamos. Descolgado. ¿Okay? Y ese cambio es el mismo que estamos haciendo en las secciones donde decimos que sea un barra 48 por sitio. Porque lo que no tiene sentido es que digamos que un usuario puede tener múltiples sitios y permitamos, que es técnicamente incorrecto, que esos sitios sean menos de barra 48. Ojo que estamos hablando del usuario final del directo de la red, No estamos hablando de un usuario residencial, que es otro tema diferente. Pero que eso nos queda claro a todos y si nadie tiene duda. Todo mundo entende, não caberam. Se me permitirem seguir... La política actual y si la no impede que si se atribuya más de un barra 48 si querés, para un usuario final que, que, que tenga múltiples que es que sites si quiser, de yo na lista que, que texto política lo, que de un de que que lo que podemos ver perfectamente en la lista porque sí, estoy seguro que una aunque la relación no es la misma que en lo que yo estoy proponiendo, el resultado es el mismo, que como mínimo se va a entregar un barra 48 a cualquier sitio final. Capaz que si miras solo reporte te va a parecer así, pero es que a lo mejor ese cambio está aplicado en otro párrafo, en la política de RIP. Luego lo podemos ver con tranquilidad si quieres, si lo mandamos a la lista y si estoy en un error, no tengo problema en reconocerlo no tengo dificultad reconocer la lista. Vamos a la siguiente pregunta, aquí, por favor. Yo mucho obrigado, vamos para la próxima pregunta. Vale. O sea, me decir me parece que el, que el cambio que es bastante que más un más cambio semántico que de aclarar este, términos y es que el me parece a mí cambios profundos en la forma en que, las en que, las que las se tratan los usuarios finales en las direcciones. La no, no obligación de, de agregar no obligación este, los espacios, espacios puede llevar a considerar a, a, a, a pesar de que... Raúl se cortó. Ah, ¿Alguien me alcanza un micrófono más? ¿Alguien puede llevar un micrófono a Raúl? ¿Hola? Hello. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora. Sí. Tengo que bajar el micrófono. que bajar el micrófono un poquito más alto. <risa> este, creo que, <risa> que, que cambia <risa> la, que la forma en que se ha creo tratado tradicionalmente a los, a los, los end, -users. end users. Entiendo que que IPv6 tiene que de, de, de diferencias, diferencias a tratamientos de IPv4 tratamiento de pero Pb. sí creo, a yo comparto la preocupación de, de que de Pb4, esto da lugar a la creación de, de una nueva algo tenemos nuevo que de registros administrativos, administrativos que eventualmente podrían ser incluso allí. Ya, ser ya ha habido en el, en el pasado entidades gubernamentales que han querido para subas y merdas dentro del propio gobierno uno puede decir que un gobierno es una un gobierno podría Recibir elecciones y procesos y reasignarlas a otra dependencia del gobierno que sigue siendo la misma entidad, gobierno, pero que hoy son tratadas como usuarios finales salios diferentes. Así o sea, o sea, da lugar Entonces, a, este, a, a nuevo un nuevo de, de, tipo de, de, de, ¿cómo se dice? de entidades. Que me parece que es un que cambio profundo que daría para una discusión, que, que es otra discusión, que totalmente una discusión totalmente. Por último, y algo que no es la primera vez que voy a notar, pero que este, hay que ver que, que cada que vez, hay que, vez, hay que, vez hay que abrir la mente en el sentido que, que, que cada cabeza, vez que hay distintas que interpretaciones, que a un diferentes texto, interpretaciones, no es simplemente de un texto, tratar de convencer al que están entendiendo mal, sino reconocer que hay algo que está mal, si hay alguna cosa que está errada, porque si no hay un texto, y tenemos cosas no es yo, claro. o que y no es a no pensar que, párrafo, no que, que de, de, de de las personas no leeran o que están en otro parágrafo, porque eso es. subestima la capacidad de. Raúl, esto, esto que acabas de decir Raúl, precisamente es en ambas direcciones. De de es decir, es posible que, que yo tenga un error en mi texto, agire, agire, pero también agire, es posible que haya un error agire, en el texto actual que no nos hemos dado cuenta antes. Está bien, está bien, pero lo que es diciendo es que el cambio que estás proponiendo no es solamente un cambio de clarificación, de aclarar qué es el insight, es un cambio más profundo. Sí, sí. Tal vez ese sea el objetivo, profunda, pero las consecuencias que que recogido un objetivo, en los comentarios de abre puertas a otras claro, volvemos a lo que decía de mañana, esto después de al lugar cinco políticas más de que presentamos eh, el año que eh, viene eh, para aclarar las ambigüedades más que, que estamos introduciendo así como está, a mí me que más la yo no estaba hablando de errores, estaba hablando de distintas interpretaciones, yo no diría nunca, formas de interpretar Estamos diciendo eso lo mismo. Respecto de la creación de NIR, vuelvo a explicar lo que, que he contestado al con análisis de impacto. Un... de impacto. Hay una sección, hay una sección una del manual que impide eso y esto no lo cambia. Y esa sección eso, eso, es no la sección 1.9 que define asignar. Y básicamente lo que impide es que una entidad de gobierno, ejemplo concreto que se dio en el evento de Cuba, de La Habana, una entidad de gobierno esté utilizando de direcciones como en user para entregarlas a otras entidades que son administrativamente diferentes. Es más, si esa entidad de no es el el gobierno, gobierno es un gobierno, gobierno es provincial, es una entidad. De gobierno el, el gobierno de... Tienen diferente NIT, como otros otros se le llama en cada país. Son entidades administrativamente, administrativamente diferentes y eso lo tenemos resuelto en el 1.9. Vamos a tener una. una análisis jurídica de eso. Es claro que esta propuesta hoy más que esclarecer uma coisa que era o seu de, de, de objetivo. De la, Portanto, eu la... não apoio. Obrigada. Obrigada, Edmundo. Eu só no queria fazer um comentário. Eu sou Edmundo Casares do México. So, Edmundo Casares de Yard, México. Só so, um comentário. Eh, como lo comentaba como Ricardo y lo comentaba Alfredo, la interpretación de la política la que utilizamos no impide que a un usuario final le asignemos final más espacio de un día en el que que 48 si lo justifica. Sí, correcto. Sí, pero, pero es sí. que los usuarios, sí, cuando, los usuarios cuando, los leen, cuando lo leen no están, están entendiendo leen esto. Leen esto. No, no, entendiendo eso, todo esto. no, no todos, eso, todo esto. Los, no todos no los miembros entienden esto. Hay otro punto, por lo menos la experiencia operacional que tenemos en México, que los solicitantes de espacio Muchas veces Muchas desconocen veces, la, el manual de políticas. No eh, cuando nos han solicitado espacio, pues obviamente les pedimos nos, eh, una justificación, pedimos una pero cuando lo remitimos al manual de políticas, para ellos es toda una sorpresa que exista el manual de políticas. Ellos, el manual de entonces, en el, el, el argumento de, de que, que argumento de a ellos lo leen y lo que le más experiencia tú, operativa en México, experiencia eh, experiencia nosotros no hemos encontrado eso. Alguien nos diga, oye, ese manual dice que no nos puedes dar más de espacio. a nosotros no nos ha pasado. Hoy se no te ha acontecido que no Hola, buenas tardes. Eh, Eduardo, ah, buenas Jiménez, eh, Eduardo Jiménez, de asesor la de la Niñez. Quisiera hacer una legal, pequeña aclaración que, que sobre personas de vivas, persona ¿no? No, no lo tengo claro en los números, pero en el, caso no sé, en el caso específico de Uruguay, Uruguay siempre puede tener un número de identificación fiscal todo no el, el Estado Uruguayo, todo el Estado Uruguayo es considerado una única persona, o sea que, personalidad jurídica. Está para, Entonces, creo que no más que aclarar, en Turbia, no, deixa, porque, eh, no, perdón, es Turbia no, porque si eh, no, deja de aclarar de y, y generar confusiones, la confusión, pueden, desconozco si los diferentes ministerios tienen diferentes fiscal, pero todo el Estado uruguayo del concepto de derecho administrativo es o sea que todo el Estado uruguayo podría poner direcciones para todos los organismos del estado y me parece que no es lo que se está buscando. efectivamente, pero eh, fíjate Eduardo que esto no lo estoy tocando con esta propuesta esto ya lo hemos modificado hace algunos años en una propuesta que modificó el concepto de su en el 1.9, con lo cual esa propuesta no está modificando un, esto yo no conocía el caso de Uruguay eh, la verdad es que me sorprende porque he trabajado en muchos otros gobiernos de la región y tienen un RUT un NIF lo que sea diferente eh, y son administrativamente diferentes no, entidades diferente, aunque sean jurídicamente una sola eh, no estoy diciendo que ahora desconozco si tienen un fiscal pero se genera confusión puede tener dos diferentes pero pueden ir a alguien y decir, somos una sola persona jurídica es lo que digo, puede generar no. Totalmente de acuerdo, pero insisto, en esta propuesta no, no se está modificando esto para evitar confusiones no y sobre todo, en esos casos, lo que aplica es que a esa entidad se, esa se le, le trate no, como, tratado, final, no como, final, como, como un usuario final, sino como, como un ISP, porque se comporta como un ISP para, un para un las instituciones del gobierno. Es decir, es un caso diferente, porque no se permite su pasión. No yo no soy técnico, soy abogado, más confusión. Gracias. Jorge, cerrando ese última, punto, vamos a la última pregunta del microfone, que ya estamos 20 minutos atrasados. Soy de Brasil. Eh, una, una, una cuestión, una, una uh, cuestión uh, meramente, retórica, meramente retórica, es retórica es: ¿cuántas veces, veces tuvimos, eh, ciertamente, ciertamente estamos hablando, hablando de cosas correlatas, ¿cuántas veces tuvimos solicitudes de usuarios finales para que ampliasen su espacio de PVC, 6 La primera pregunta es: ¿cuántas veces tuvimos solicitaciones La primera Así para una cosa, para una como, una cosa como un barra 40. Eso está directamente Eso está relacionado, relacionado con lo que estamos hablando acá. Cierto. Creo, que no. Creo que no, porque no se, porque se, trata, no de se trata de decir cuando un usuario final no quiere ampliar, de el espacio, un usuario el ampliar el espacio, sino que directamente el texto de la política diga, si política un usuario quiere pedir un espacio, un que, un que pedir entienda que, que tiene la opción de pedir un barra 48 para cada sitio. No es una ampliación, es inicial. Cierto, pero las designaciones de son maleables. Lo segundo punto es que esto es la segunda política que hablamos de una que meramente, meramente de, de pequeñas interpretaciones, pequeñas interpretaciones que, que nos traen, y que nos tracen a, a un cambio a un de política, cambio de política un bastante un grande para una, pequeña, una interpretación. pequeña interpretación eso es algo que si es no estoy, estoy nada una, existe una versión así como ilustrada o comentada del, del, del, de de del manual de políticas sobre lo es, que es lo que es, no es la intención de las políticas. La me acuerdo algo un material producido por Nick Baer entonces, al invés, de, al invés de, de, hacernos de, de hacernos un gran un de una, esfuerzo de un cambio de política, simplemente hace alguna pequeña comentario o, orientaciones, o suplementares, orientaciones suplementares. ¿no? Ah, no, o no, alterando o no alterando el texto, original, el texto de original, de política, original de la política, puede ser lo suficiente, ser lo suficiente para que, para que eh, no es espanten, que, no, manden a no manden embora personas que quieran, que quieran someter, someter so, solicitaciones de IPVC. Solicitaciones de IPVC. Que, entonces, el objetivo final será cumplido y no, ten, no que estuvimos acá, acá a, peleando. A, peleando. ¿Entiendes? Hasta donde yo hasta sé, donde en yo sé, la ley no existe, existe esa, fin. Fin. No existe esa figura sé, de aclaraciones la la al manual de políticas hasta donde política. yo sé. No, no, no, no estoy cierto, porque, pero pero mil, me acuerdo chicas. de algo así. Uh -huh. y, y hace una, es un trabajo es un más de marketing, lo que, do que un, un trabajo, administrativo. Y tuviera un resultado muy más efectivo, así la hablando con palabras simples, la persona que le sí ah, es un aplastado, voy. Voy a voy someter, pero solo una, pero colocación, solo una gracias. colocación. Gracias. Gracias. gracias. Bueno, vamos, a dar, no, vamos a dar, como empezamos un poco tarde, pero vamos a dar un, dos minutos más, sí, vamos a dar dos minutos más. Eh, tenemos, tenemos una pregunta, una pregunta en, en Zoom, vamos así que le damos la, la a, oportunidad a la persona de exprese, a expresarse. Adelante Franco. Buenas tardes, tenemos una, un comentario de Fernando sí, bueno, de Frediani, de Fernando Frediani, Fernando Frediani Esta propuesta de Jordi tiene sentido en la tentativa de actualizar varios puntos de manual de políticas que precisan de actualización, Más parece que estás del ACNI no conceden que comprender Mesma mesmo que parcialmente, que parcialmente algunas de esas, algunas de esas, esas necesidades, necesidades algunas de las, algunas de las técnicas, técnicas de referentes a evolucionar para ser llevar en cuenta en con la implementación de IPC6 concordo con concordo muchas preocupaciones de autor. es necesario analizar más detalles y no apenas descargar por interior soy a favor del espíritu de la propuesta muchas gracias Franco muchas gracias Franco Okay. Bueno, si, si hacía frío en, en la sala, se puso un poco más. Oscar, adelante. Gracias, Oscar Robles. Eh, dos comentarios rápidos. Eh, eh, asumiendo comentario que, que, que, que efectivamente existen los casos que, que, que Jordi, Jordi plantea, estamos hablando que, que son eh, seis dentro de más de, seis seis mil, asignaciones de, de mil, mil asignaciones de espacio de y pv6. Insistimos, no nos ha llegado ninguna situación de eso, pero suponiendo que existe y que simplemente nos han atrevido a decirnoslo a nosotros, estamos generando demasiada confusión. De paz, para el 1% en los casos, en los mejor de los casos. ¿Qué significa? No significa que los tenemos que olvidar. Tenemos que atender, pero no necesariamente generando más todos, confusión para el 99% que no ha tenido ese problema. Eh, en todo caso, los que hoy tienen ya recursos e ingresan a Milagnic, tienen en su consola de administración un botón. Eh, claramente evidente, donde pueden solicitar más recursos sin generarles esta confusión de la que estamos hablando. Porque ahí dice solicitar más recursos, aún y cuando ya tenga recursos y se eh, Oscar, no, no se trata de. Es lo mismo que le comenté a Douglas. No se trata de solicitar más recursos. Se trata de la asignación inicial que hay quien no lo está atendiendo. Yo entiendo lo que tú dices de que por un 1% no afectemos al 99%, pero es que esto precisamente lo que hace es mejorar ese 1%. Y no le causa ningún trastorno al 99% restante. Esa es la cuestión. Bueno, vamos cerrando y abriendo el periodo de... Tenemos análisis de temperatura. temperatura de la sala. Listo, ¿no? la medición de temperatura. Vamos a pedir al staff. Gracias, a Vamos a pedir al staff. Del ACNIC, si nos daban una mano con, con el sondeo. Bien, el poll tenemos listo. está pronto? Vamos a esperar el poll en el Zoom. Ahí está pronto. Bueno, aquellas personas que están a favor de esta propuesta, por favor, levante la mano. Por un segundo. Muchas gracias. Pueden bajarlo. Aquellas, aquellas personas que estén en contra de esta propuesta, por favor, levante la mano. Las que están en contra, Levanten la mano. Levante la mano, por favor. Pueden bajarla, por favor. Muchas gracias. Aquellas personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levanten la mano. Muchas gracias, pueden bajarla. Bueno, la propuesta LAC 2021.5 en su versión 2, actualización sí, de definiciones la actualización de usuarios y sitios de final, cumple sus ocho semanas de discusión el día 15 de noviembre del 2022, por lo que a partir de esa fecha y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a estar notificando a la comunidad si esta propuesta alcanzó consenso o no. invitamos a todos aquellos que no han opinado respecto lo hagan a través de la lista de políticas. y a los que no están suscriptos, por favor, se suscriben.